¿Quieres saber cómo pasar de esto a esto, reducir la cantidad de material utilizado, el tiempo y por supuesto el dinero. Si quieren descubrir cómo hacer estos mejores soportes, acompáñenme. Buenos días gente, soy Sebastián Sangüesa de Printex. El día de hoy les traigo algo que les prometí hace tiempo y se los debía, puesto que cada promesa es una deuda. Así que, vamos con ello. Eh, ¿Qué les vengo a presentar? El famoso programa Mesh Mixer. Es complicado de instalar, puesto que es complicado de descargar. Pero tengo en el video tutorial pasado instalar el Mesh Mixer en tu computadora en Print. Y en la descripción también están los enlaces. Ya, ahora, tenemos instalado el programa. Vamos y lo abrimos. Eh, lo primero que vamos a hacer va a ser cargar el conejo que viene por defecto para hacer las pruebas. Ahora vamos a hacer los soportes. A pesar de que tiene muchas opciones, nos vamos a ir acá a análisis. Nos vamos, ir, nos vamos a ir a Overhand ¿Qué hace este programa? Miren, hace esto Aquí está Hace estos soportes Pero tienen un sinfín de opciones Y vamos a verla una por una rápidamente Ya saben que este botón genera los soportes Bueno, como vieron, este los remueve El Angle stretch Te va a indicar el ángulo desde el cual la pared va a empezar a hacer soporte Por ejemplo, ahí tenemos 25 grados Y si lo vamos aumentando, va a ir tomando más superficie en la cual hacer soporte por ejemplo, si lo colocamos ahí, generamos soporte, le va a generar soporte a cada una de esas áreas. A su misma vez, estas áreas también van a necesitar soporte según la configuración que le dimos, pero lo devolvemos a como estaba. Sinceramente, 25 es un muy buen parámetro para las máquinas actuales. Ah, un detalle. Acá están... En máquinas como antiguas que tienen configuraciones ya guardadas Si está aquí su máquina, bueno, ocúpenla Si no está, le recomiendo irse a Custom Setting Y después vamos a setear parámetros y vamos a establecer el parámetro perfecto El Contact Tool es una distancia de voladizos Pero en general, a pesar de que la hemos ocupado muchas veces Digo, la hemos probado, no hemos visto grandes grande diferencias Entonces por defecto la vamos a dejar en cero como venía el e offset, el e offset es para levantar la pieza, hay una opción que poca gente ha visto que lo ocupe, pero es realmente interesante, por ejemplo, miren, fíjense dónde está el conejo, la altura a la que se encuentra, y ahora vamos a generar soporte, y se levantó, ¿cuánto? Los 3.55 milímetros que le dimos, pero esa es una opción que vamos a ver después, vamos a remover los soportes, y como lo traigo de nuevo a la base, nos vamos a Edit, eh, Align, y ¡pup! se lo sitúa solo ahí, entonces vamos a aceptar y volvemos. Análisis overhands. El max angle va a definir el ángulo máximo que pueden tener estos pilares. Por ejemplo, ahí está 45 grados, como es por defecto. Y aquí este le vamos a dar 70 y este es el ángulo máximo. Entonces lo tenemos máximo 70, lo bajamos, lo un soporte y por ejemplo máximo 10. Y ahí hace 10 grados. Esto está medido. Imagínense aquí un horizontal, esto tiene supuestamente 10 grados de inclinación hacia arriba. Vamos a dejarlo como venía por defecto Que no me acuerdo cómo era Pero si ustedes hacen este truco Se ponen acá Y después se devuelven Ya está El, el por defecto era 45 Density Es la cantidad de soportes que le va a generar Por ejemplo, fíjense Y recuerden esta imagen Mire Vamos a remover esto Y lo vamos a colocar al 100% Igualá. Voilà. ¿Se fijaron que aumentó la densidad de puntos de contacto con la figura? Vamos a remover esto Y lo vamos a dejar como estaba Aquí no me acuerdo ¿no? Como era Layer High. Este debería ser acorde con su capa de impresión o con la altura que van a tirar su pieza. En general, yo lo trabajo en 0201. El post diámetro. Este es el diámetro del pilar. Por ejemplo, si le dejamos acá en 8, van a ser muy gruesos. Oh, ni siquiera lo hizo. Eh, 4. Si se fijan, el grosor del pilar es ese, pero lo dejamos en 3, como era por defecto. Perfecto, el tip diámetro. El tip diámetro es la puntita con la que va a hacer contacto a la figura. Esa puntita. En general, por defecto trae 0,5, pero nosotros los mejores resultados nos ha dado en 0,4. De todas maneras, al final les voy a dar la configuración completa de cómo lo tenemos nosotros. El diámetro de la base, en este caso, es ese diámetro de aquí abajo. Esto mide 8 milímetros y sinceramente es la que mejor resultados da Entre agarre y cantidad de material y uso de superficie Es que lo así Pero si quieren verlo cómo queda, vamos a remover esto Ahí está, 12 milímetros de diámetro Así que vamos, pasemos a las siguientes opciones A las opciones avanzadas Acá, bueno no sé si dieron cuenta pero Por ejemplo si yo remuevo esto Fíjense que todos los pilares parten desde el piso, no hay ninguno que toque la figura. En cambio si yo permito las conexiones, hay pilares que parten desde la pieza misma. Como es ese caso, este caso. A veces sirve, a veces no. Yo en lo personal lo tengo la mayoría desactivado. Pero eh, a veces hay piezas que sí necesitan que parta porque no hay de dónde más tomar. Entonces, Todas las, Todos los pilares parten desde la base. Ya, aquí ahora viene el Solid Min Offset. Sinceramente gente, no tengo idea lo que hace Lo hemos variado, hemos probado en distintos casos Y siempre nos da resultados parecidos, muy similares Y en general la impresión no se ve, no se aprecia diferencia Y la documentación misma del mesh mixer de Autodesk Tampoco está... Ah, quería mostrarles algo Aquí está El tip diámetro es la puntita de contacto Es esta El post diameter debe ser es el diámetro del poste ¿Y la base del diámetro? Bueno, ya lo vieron, era esa Estas imágenes, por supuesto, están en la descripción En los links, en la página web Hay esta imagen y muchas más Y ahora volvemos Al tip height y base height ¿Qué es esto? Eso, el tip height es El largo de esa puntita y el base height Es el largo de la base, del cono de, de esa base Entonces, miren Acá nos vamos a ir al tip Y le vamos a dar Recuerdan esa punta Vamos al tip y le damos soporte y general soporte. Ahí está. ¿Sí? En lo personal déjelo como venía. Me refiero, es la que mejor resultados da. El bus Hey. Eh, bueno, ya saben, es la altura de esto. Entonces 04 y lo vamos a dejar en. Es la altura de esa base. El Struck Density. El Struck Density es como la densidad de la estructura. ¿Se acuerdan que había otro que era densidad? Pero esa densidad es como la de contacto con la pieza. Y esta es el con la estructura misma. El pilar es como para ella. Y sinceramente es muy útil. Los soportes que ya teníamos. El Struck Density lo vamos a subir. ¿Se fijaron que le colocó un soporte más acá a este pilar que no estaba? Pero miren, si lo aumento aún más porque los cambios se ven en grande. Fíjense, al 100% le colocó soportes a este soporte. ¿Y por qué esto es importante, gente? Porque miren. Por ejemplo, yo sé que este pilar es firme. Pero le faltan soporte aquí. Le falta un soporte acá. Y le falta un soporte aquí. Bueno, ya se dieron cuenta que con doble clic agrego soporte. A este le hace falta uno aquí. Le colocaría uno por acá. Y sinceramente no, no permitiría que parta desde la, desde la base. Esto lo sé porque... Eh, bueno ya, ya he impreso harto Y estas piezas han fallado Y cuando fallan estos soportes Quedan embarrada como con cualquier otra falla Entonces El Struct Density en general lo tenemos Alto Y a pesar de que coloca soportes No coloca tantos como uno quisiera Por ejemplo no le colocó esta pieza Diciendo que yo le colocaría ¿Sí? Así que es súper útil Y bueno ya estamos terminando estas configuraciones Y les doy la resulta los resultados finales Posite le Es el número de lados que tiene el poste Miren, recuerden esta El de 16 contra el de 32 Removemos y generamos No hay mucha diferencia en el poste, ¿cierto? Pero miren Lo volvemos acá ¿Qué pasó con la pieza? Se ve como raro, ¿no? Tiene como un solo lado O tres lados en este caso Genera como triángulos Ya, nenes Vamos a las configuraciones finales Yo cuáles configuraciones tengo Que sean distintas al custom Yo, por ejemplo, aquí tengo estas. Acá, 25, perfecto. Contact Tool, 90. Recién el primer cambio viene en Max Angle. En el Max Angle, yo lo de 45, lo pasamos a 50. A 50. Entonces, miren... En, en general son un poco más rectos hacia arriba, no son tan eh, curvados. La densidad la tenemos en 90, nos gusta que coloque harto punto contacto puesto que las piezas quedan mejor, se apoya la pieza en sí misma que va a ser impresa, se apoya mejor sobre estas puntitas. En layer height lo tenemos en 1 porque generalmente trabajamos en 0.1 y además en 0.2 tampoco influye mucho. En realidad este mmm, no influye tanto a menos que tu impresora sea de resina, si es de resina ahí colócalo a la altura de capa que trabajes. El tip diameter, como les había dicho, lo tenemos en 0.4. En avanzados tenemos, A, ah, que no permitimos los soportes en la pieza, a menos que sea ultra mega necesario Y en el struct density, turuturú, acá lo tenemos en 90, para que le genere soportes a la pieza Entonces, ahora vamos a lo que todos quieren, los ejemplos prácticos Ah, recuerden que cuando ustedes hacen una modificación, por ejemplo aquí, hay que dar custom setting Y ustedes se van acá, salvar, actual, le colocan el nombre y le dan guardado y vamos a pasar a los ejemplos, pero no vamos a usar este conejito. Lo primero que vamos a ver es cuándo ocupar los soportes. Por ejemplo, hay piezas que uno a veces les coloca soporte, siendo que si uno las colocara en otro ángulo, no necesitarían. En general, los soportes las necesitan las piezas como más complejas, las que no están diseñadas para hacer impresa en 3D, sino que se diseñaron en otros softwares muy creativos. Después de este relleno, vamos a ver un ejemplo. Acá, si le damos segmentar, en este caso no tiene los soportes creados Digo, no le dijimos al programa que generara soporte Entonces si nos vamos aquí Esta pieza puede salir bien Y la teoría puede salir bien Pero miren, tiene solo una línea de contacto eh, Nos vamos aquí a soporte O nos podemos ir a la opción fácil que es Con soporte Sin soporte, súper simple Vamos a generar soporte y Vamos a decirle que es segmente Perfecto, aquí en este caso le hizo soporte a este lado de acá y a este lado de allá, pero si ustedes ya saben de impresión 3D, ustedes sabrán que si uno esta pieza la da vuelta, a pesar de que le hayamos dicho que genere soporte le damos segmentar, esta pieza de por sí no va a necesitar. Entonces, este es el primer punto importante, saber si tu pieza va a necesitar soporte, no colocar soporte a tonta y a loca en cualquier pieza. Perfecto. En ningún punto le hizo soporte A pesar de que sí tenía la instrucción de generarlo Si es que era necesario Ahora vamos con una pieza que sí necesite soporte Una pieza interesante Vamos a ir con el maestro Coin. Acá cargamos nuestra pieza Este es el de 3D Builder En este caso no me voy a enfocar en este programa Porque bueno, el objetivo del tutorial es el Mesh Mix Fíjate de pie gatito Eso, ahí está instalado, lo tenemos, lo dejamos caer para que caiga en su punto de masa y ahora lo vamos a rotar para que se vea bien. El programa es el 3D Builder, en general es muy útil, pero no es el objetivo, en otro tutorial les voy a enseñar a ocuparlo así que suscríbanse. por aquí para que tenga una buena base. Y ahora la dejamos caer. Perfecto, ahora la vamos a agrandar. Perfecto, como vieron, acomodé el al maestro en otro programa, que es el 3D Builder. Y recuerden, suscríbanse para ver un tutorial. Vamos a enseñar a ocupar harta herramientas de este estilo, en especial 3D bullet, que es demasiado útil porque manejar esta pieza en otros programas es complicado. No tiene tantas opciones como el, el 3D bullet. Sinceramente es ligero y muy fácil de ocupar. Vamos a nuestro laminador. En este caso yo tengo varias impresoras. Ahí está. Entonces, ¿cómo saber si una pieza realmente necesita soporte? Hay partes como los voladizos que son estas partes de acá. Como de aquí del bigote de la figura de acá que eh, están en el aire, pero nacen desde la pieza. Me refiero a esto: viene desde aquí, viene desde este lado, el sector, y de ahí se expande. A pesar de que esas partes estén complicadas, puede que algunas máquinas las hagan bastante bien. Sin embargo, hay piezas que son requisitos que sí tengan soporte, como esta cola. Si se fijan acá. Todas las partes que nacen en el aire, como ese punto que está ahí, va a necesitar algún tipo de soporte. ¿Por qué? Porque he visto en general novatos que parten con la impresión que tiran estas piezas. Y todo este sector al final va arruinando el resto de la impresión porque este filamento cae. Y no cae sobre algo, entonces empieza a manchar el resto de la pieza y al final pierde la impresión. Acá también tenemos otro punto que nace en el aire. Entonces en estas partes es obligatorio que tenga soporte. Los bigotes puede que necesiten. Digo, estas partes de acá. Así que, si nace en el aire, es obligatorio que tenga soporte. Y tienen la opción de hacerle soporte como los que hacen los programas. O tienen la opción de hacerle el soporte que les voy a mostrar acá. Sinceramente, los del Mesh Mixer ocupan mucho menos material y son más rápidos de imprimir. A veces. <risa> Lo que sí ocupan menos material. Entonces, nos traemos al maestro. Venga, para acá. Y recuerden que el maestro ya tiene el tamaño adecuado y la posición y está centrado sobre su eje de masas. Eso lo hicimos en el otro programa que vamos a enseñar en un próximo tutorial. Así que suscríbanse nenes, haganle clic en suscribirse y si le ha sido de utilidad denle like. Si ustedes ven su impresora o, o no es su impresora como en mi caso yo no tengo ninguna MakerBot. Entonces simplemente van aquí y lo desactivan. y eh, ven estas líneas que es las líneas de los triángulos, la malla de triángulos simplemente aquí la desactivan por acaso. Ya, entonces, nos vamos a ir a las opciones de en delante. ¿Se acuerdan dónde era? Exacto. Análisis, overhead. Aquí el programa ya analizó dónde tienen que ir los soportes. Entonces se va a preset. Vamos a darle simplemente generar, porque es mejor partir con algo que con nada. Vamos a esperar, porque esto ya no bueno, es una pieza sencilla como el conejito. Y tengo varios programas abiertos a la vez. Esta cosa se está calentando, así que voy a acelerar esta parte. Ah, al fin Ahora, el programa le colocó soporte Donde él cree que lo va a necesitar Pero a veces el programa sobreestima Y a veces subestima Entonces, hay que eliminar y colocar Donde uno cree que necesitaría Por ejemplo, esta cosa que está aquí No sé por qué está ahí, siendo que quedaron como voladizos No debería estar con control, eso se borra A ver, pensemos ¿Necesitará soporte ahí? Mm. Sí, puede que sí y acá... Puede que sí, aquí abajo, bueno, va a necesitar Acá toda esta área, ¿necesitará o no necesitará? Uy, mira esto Yo creo que sí si va a necesitar aquí, no creo que necesite tanto Hoy creo que no les dije para qué era la optimización Esto es, regula qué tan distante quedan estos de la figura entonces, cuando está al 100%, este queda muy distante. Y cuando está a cualquier otro lugar, lo deja casi apegado a la pieza. En general, déjelo como estaba. Ya, volviendo aquí a la figura. Entonces, ¿dónde va a necesitar? Acá, mire. ¿Esto lo, ha ¿lo hará mi máquina? Mm, yo aquí conozco máquina. No, así que lo vamos a eliminar. Y al eliminar un puente, se eliminó todo hacia arriba. Sinceramente, yo creo que eso lo va a hacer bien. Porque, puesto que esta figura nace desde aquí, va acá, sí, sí. Por último, caerá un poco el filamento, pero no tanto. Perfecto, eso es creo que todo lo que había que eliminar aquí abajo. La colita del gatito. Ya. Ahora vayamos colocando soporte a donde sí haga falta. Ya eliminamos todo lo, todo lo innecesario. Y por ejemplo, este pilar que está aquí solito yo creo que va a necesitar. Y le vamos a colocar un soporte más. Ahora, este pilar aquí va a necesitar uno. Este pilar va también va a necesitar otro este pilar lo vamos a unir acá si se fijan lo que hice, uní un pilar a otro es decir, hice eh, tomé desde el pilar café de aquí a acá ya, entonces esta pieza yo creo que aquí no se va a caer ya con tanto soporte que le pusimos si se fijan, por ejemplo este círculo mide 8 milímetros de diámetro pero al tener dos juntitos se aumenta el área de contacto entonces mejora el agarre a la, a la base, ¿por qué? porque si este punto digo, esta base no se Adhiere a la plataforma de impresión. Se va a arrastrar y va a generar error en la impresión y, y todo mal. ¿Cómo sé yo si se necesita soporte o no? Básicamente porque ya he impreso hartas veces y a veces falla, entonces sé cuándo puede fallar este asunto. Y el problema es que cuando falla esto se despega, se cae, se quiebra. Delante, cuando le dije el, lo del chip, por ejemplo, si yo pongo un pilar aquí... Acá, si yo lo pongo en verde, significa que no va a haber problemas de impresión. En amarillo puede que haya un problema. Y en rojo significa que va a haber muchos problemas para imprimir. Y en especial si pasa por entre medio de la figura. Y si yo con el Shift lo force a que lo hiciera. Aunque no lo ocupen siempre. Ya, esto de columna de aquí está perfecta. Esa no se va a caer. Ahora veamos la de acá. Mm -hmm. Muevo la cámara con el botón secundario por si acaso. Todos estos pilares son para que la pieza se sujete y no se caiga. Digo, el pilar en sí mismo no se caiga. Ya. Tenemos dos estructuras listas. Vamos aquí a colocarle... Uy, uh, esta. Miren esto. Toda esta estructura de arriba se sujeta en esto. A pesar de que si ustedes acá en la densidad estructural se bajan, no lo hubiese hecho tanto, lo hubiese hecho solo una Entonces, aquí, uno acá, uno acá, uno acá. Pero yo no quiero que nazcan de ahí, entonces lo a colocar al piso. Los coloco no desde la base, los coloco desde la base. La base es compartida, pero en cambio, si los coloco al lado, aumentamos el área de contacto. Y perfecto. Ya tenemos esta superestructura. Esperemos que esté firme. ¿Se puede balancear? Se puede balancear. Entonces. Acá, miren. Nuevamente tenemos un puro pilarcito. Sujetando toda una enorme estructura. Entonces vamos a ayudarlo. Hay que fijarse que no haga contacto con la pieza Ya perfecto, aquí tenemos más estabilidad en teoría Ahora la colita esta Esa colita, perfecta Esto de acá Abajo de ahí Yo digo que está bien, esto también está bien Coloca uno más aquí Ya, ahí ahora nos queda la cola Ya, y voilà Terminamos nuestro maestro ¿Todo esto se puede hacer manual? Sí, pero en general yo prefiero partir desde la generación que me da el programa Y yo colocarle más refuerzos intermedios a veces son necesarios, como en este caso, mucho refuerzo intermedio porque los pilares son muy altos y corren riesgo de que se caiga. Pero en otros casos no, me refiero, basta con la generación que da el mismo programa y estaría listo. En este caso busqué piezas que fuesen interesantes de imprimir. Y aquí me acabo de dar cuenta que podría unos soportes más. Ya, ahora sí. Más vale estar seguro que perder la impresión. Ah, entonces, exportamos. Eh, le puse corín corin todo junto. Sobreescribimos y quiero reemplazarlo. Nuevamente a esperar. Perfecto, está listo. Guardamos todo junto. ¿Qué significa todo junto? Todo junto. El corin y los soportes. Ahora, cargamos el corin al 3D Builder. Y recomiendo reparar la pieza. Porque estos soportes son... Eh, son caras, no son sólidos Sin embargo el Cura y el Slicer lo imprimen bien No tienen problemas con eso Pero sin embargo el Simplify, el, el de MakerBot Y varios otros laminadores sí tienen problemas con esto Entonces hay que pasarlos a sólido en general para evitarse problemas El Cura y el Slicer no es que lo sepan interpretar Ellos hacen esta reparación automática Este programa, recuerden, suscríbanse Lo voy a enseñar en el siguiente tutorial Y si se me olvida subirlo, pídamelo <ríe> Porque aquí subimos un tutorial al año <ríe> Pretendo subir con más frecuencia Entonces, tenemos al maestro Corin Con todo junto, los soportes y él Vamos a cerrar esto Pero también se puede eh, subir por separado Aquí está la opción convertir a sólido y le vamos a dar nuevo objeto entonces qué tenemos tenemos dos objetos tenemos los soportes y a Corin vamos a portarlo cada uno por separado Corin sin soportes sin soportes y al otro le voy a colocar soportes de Corin soport de corin entonces, tenemos a corin y los soportes de corin, ahora está convertido en sólido ¿cierto? entonces los tomamos a los dos nos vamos a, aquí estamos en análisis, nos vamos a editar y le vamos a dar eh, combinar perfecto, ambas piezas están en un solo sólido, y ahora lo exportamos y vamos a poner corin, todo junto todo junto, eh, sólido guardamos ya, tenemos las dos piezas exportadas y ocurre algo interesante. Por ejemplo, nos vamos al, al slicer de Prusa y cargamos nuestro Corin sin soporte. y Nos vamos a añadir pieza, cargar y le damos soportes de Corin. ¿Dónde están? Soportes de Corin. Y voilà, el slicer coloca los soportes donde corresponde que vayan. No los colocó como otro objeto, porque si hubiese sido otro objeto lo coloca acá al lado, ¿cierto? No, los colocó donde tenía que ir. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que al corin uno le dice que lo imprima con un tipo de material. En el caso de que uno tuviera impresoras multimaterial o varias máquinas que tienen varios extrusores. Entonces uno le puede decir que los soportes los haga con material de soporte o los haga con otro asunto. Esto se puede hacer en el Prusa, pero en el Ura no descubrí manera de cómo hacerlo ya aquí está corin y acá no descubrí cómo hacerlo aquí no está en ninguna opción secundaria la única manera sería como traer el otro objeto pero el otro objeto se cargaría como un objeto separado y aquí está los objetos se cargaron como soporte separado y aquí el programa sabe que son soporte sinceramente no sé por qué lo sabe tal vez porque es por el nombre lo dice si usted sabe la manera de cómo hacer esto hacer lo mismo que hice en el cura hacerlo acá porque lo busqué y sinceramente no lo encontré en internet no me pareció si sabe cómo hacerlo, por favor, se lo pido que me lo deje en los comentarios para poder revisarlo y yo también aprender de ustedes. Para ese caso, nos vamos al Corin todo juntos sólido. Y El otro recuerden que es por todas las caras y a pesar de que sí lo va a poder leer, por ejemplo, aquí ambos programas no tienen ningún problema en leerlo y la va a poder imprimir y si hay errores los va a corregir. En cambio, como sólido, literalmente no presenta errores porque toda la pieza es un sólido. Al exportarlo todo junto como sólido, se cargó esto acá. Simplemente no se le va a poder diferenciar que, o decirle si es que tengo una máquina con dos extrusores que este es soporte y este es. No. Nenes, quiero pedirles algo. Nenes y nenas. Ustedes saben cómo sacarle esas letritas y simplemente que el archivo me salga sin eso. Por favor, déjenme en los comentarios porque también lo busqué y no lo he podido encontrar. Ya, entonces tenemos nuestro maestro aquí. Vamos acá. Le decimos que lo queremos sin soporte. Esto es importante, hay que decirle que hay que deshabilitarlos o sea, Quiero darle un consejo La pieza, yo lo hago, en este caso lo voy a imprimir en una máquina grande Si se acuerdan o si se fijan Acá no me cabe la pieza y tuve que achicarla La pieza era más grande Entonces yo le di que me la ajustara el volumen de impresión Pero al ajustarse se reduce el diámetro de estos Entonces quedan más pequeños La conclusión es El modelo ya tiene que ir listo Pasarlo al mesh mixer Listo para el tamaño de la impresora Y la posición en la que va a quedar porque si ustedes lo escalan. Ya estos postes no van a medir los 3 centímetros que decían. Va a medir mucho más. Ya la pieza tiene que ir el tamaño idóneo para la máquina en la que va a ser impresa. Ya, perfecto. Terminó y me dice que se demorará un día 4 horas. Vamos a compararlo con su impresión. Eh, con soporte normal. Con el soporte que hubiera hecho el cura. Entonces aquí borramos vamos a ir a, a los soportes a corin corin sin soporte y acá vamos a imprimirlo también en calidad de 01 y vamos a decirle que si sí haga soportes a su manera y aquí la teoría nos dice que se va a demorar 23 horas pero vamos a verlo en el tiempo real que dice la impresora entonces vamos a ver cuál queda mejor ya nenes Relaminamos a 0.2 de altura eh, el coring con soporte en Mesh Mixer y con soporte en cura porque demoraba mucho, muchas horas y a pesar de que al 0.2 se ganan unas cuantas horas pero no es tanto la diferencia Ahora Vamos a pasar a otra pieza. ¿Por qué? Porque la Snitch tiene una peculiaridad. Y es que es un círculo. Ya, la Snitch en este caso no tiene soporte. No tiene ningún tipo de soporte. Y ocurre un fenómeno con esta y con todas las figuras que son circulares. En este caso, miren, se imprime ya bien. Pero, uh, miren. ¿Qué es esto? Este es el punto de contacto. Si uno imprime esto así, como está acá... Literalmente lo más probable es que pase es que se caiga. Entonces para eso en general le hacemos soportes. Y ahora vamos a verlo con el soporte que da por defecto cura. Ya, este es el soporte que va a ser cura. 1 hora 20. ¿Y cuál es la gracia? Que se adquiere mayor superficie de contacto. A pesar de que está eso, también está todo el resto de apoyo en el que se va, bueno, valga la redundancia, a apoyar la pieza. Y ahora, bueno, ya saben que el tutorial es de Mesh Mixer. Ya está cargada, la alineamos, entonces vamos a darle con los míos vamos a generar el soporte. Pero si la tiramos así, no sirve. Entonces vamos a usar, vamos a colocarle 3 milímetros de offset. 3 milímetros, ¿por qué? La vez se mide 0,4 más el tip que mide 1, ya tenemos 1,4. Tiene que ser más que eso, pero yo creo que tengo un poco de cuerpo. Entonces el resto de altura es para que le dé cuerpo al pilar. ¿De qué estoy hablando? Tal vez dirán... Tarán, se levantó, entonces estos que están abajo tienen ahora cuerpo en el cual imprimirse. Primero lo vamos a convertir a sólido, nuevo objeto. Si este recuadro no les aparece, ustedes se van acá arriba y le ponen aquí. Show Object Browser. Entonces miren lo hacemos transparente ahora va a tener superficie de contacto ahí abajo y ahora toda esta área va a estar contactando con la base entonces las tomamos las unimos ahora tenemos un puro objeto y lo vamos a exportar entonces tenemos aquí la snitch con soportes ahora la laminamos ah no bro o tenía que quitarle los soportes Entonces, como no le quité los soportes, les hizo <ríe> igualmente a todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser quitar los soportes y enviar a laminar de nuevo. Aquí está nuestra queridísima Snitch. Ya, nenes, pasamos a la siguiente pieza. La siguiente pieza es una ocarina. Vamos a usar la misma técnica anterior, pero en este caso, los laminadores le hacen soporte adentro a la ocarina. Aquí, altura 01, soporte, segmentar. Y el problema es que como es un instrumento musical, bueno, la resonancia adentro tiene que ser perfecta, o debería ser perfecta. Así que nos va a ser útil el programa en estos casos, porque hay muchas piezas con espacio adentro que necesitamos que no tengan soporte. Y a pesar de que estos programas como el Cura o el Slicer tienen bloqueadores de zonas donde no queremos que les haga soporte, sería complicado configurar en este caso porque habría que hacer con un cubo en esta área. Pero si queremos arriba, digo, si queremos abajo, pero, pero aquí abajo, adentro abajo no, queremos por fuera. Lo mejor en este caso sería ocupar el Mesh Mixer para hacer los soportes nos fijamos aquí le hizo soportes por dentro y eso no es lo que queremos en este caso miren adentro donde se silva también le hizo soporte y cómo sacas eso de ahí para eso vamos a ocupar el humoso mesh mixer entonces nos vamos a ir acá overhands la presets y también miren el área de contacto aquí eh, va a ser solamente un puntito así que vamos a ir acá le vamos a dar el offset de 3 milímetros 3 milímetros y generar. Y perfecto. Ahora les hizo soporte. Si se fijaron, se levantó la pieza. Quiere decir que, que ahora ya no contacta solo un punto, sino contacta toda esta área con la base. Entonces, mucha mayor área en la cual afirmar la pieza. Ahora, ¿necesitamos soporte acá abajo? Sí, para que haga contacto acá. ¿Aquí necesitamos? Sí. Acá adentro no tiene. Ahora, miren lo que pasa acá. Le hizo soporte a todas estas... Todo esto, esto agujerito Por lo que tengo de experiencia en impresión 3D Estos agujeros así si salen bien Acá arriba Generalmente se forma Como una rebarba Que eh... en general A veces molesta A veces no En este caso Yo creo que no va a molestar Entonces simplemente Eliminamos Control desde abajo Eliminamos toda la columna A ver Si se fijaron Parece que las columnas Iban unidas Por dentro A ver eliminamos esta Claro Por dentro hay una unión No sé si se nota aquí Entonces vamos a eliminar Todo nomás Por dentro parece no haber más estoy mirando a través del agujero ah, pero también podemos apretar control shift o y abrimos esto la corina y la hacemos transparente y vemos que no quedan más más soportes por dentro oh, análisis overhands ahí sí tengo que estar en esta pestaña análisis overhands para que me deje usar el control y poder eliminar perfecto yo lo dejaría así la gracia es que miren imprimir esta pieza en general Complicado imprimir piezas circulares, entonces, ¿qué hace la gente? La gente las corta. En este caso, esta persona, por la mitad, y la tuvo que pegar. Él hizo lo mismo. Acá, miren, lo cortaron así, y imprimieron un lado primero, y después el otro, y después lo pegaron. Sinceramente, el mesh mixer para este tipo de piezas es espectacular. Vamos a convertir esto a sólido, un objeto. Los voy a exportar todos juntos, así que los vamos a combinar. Y ahora se exporta. Recordamos que tenemos esta ocarina, que también la voy a imprimir para que comparemos. Y la voy a exportar. Y ahora, ocarina con soporte Mesh, la tenemos para acá. Perfecto, cargó la ocarina, así que desactivamos los soportes que nos da el Mesh Mixer. Y segmentar. Podría faltar un soporte ahí, pero estoy seguro que toda esta área va a soportar el peso de eso. Perfecto, y según esto se va a demorar menos. Vamos a la vista previa. Igual voilà. a. Ya, ya ahora voy a hacer una pieza, una pieza extra para mostrarles que se puede hacer más cosas. El Umbreon con soporte normal sería, sería bastante feito. Colería mucho filamento como innecesario. Entonces tenemos a nuestro lindo Umbreon. Y lo voy a girar aquí. Lo tengo a 0.2 y con soporte. Ya tenemos a nuestro Umbreon con el soporte normal, que sería este. Lo voy a guardar para imprimirlo y que veamos cómo sale. Volvemos a nuestro Umbreon. Nos vamos a las preferencias de Seba. Aquí el offset está en 0.3, digo en 0. Y le vamos a dar a generar soporte. Ya, aquí lo tenemos y vamos a hacer unos soportes acá, vamos a eliminar estos que son innecesarios. Aquí me parece bien prudente, aquí le vamos a colocar unos cuantos más... Perfecto, yo sé que tal vez le agregué mucho más de lo que el programa sugería y que la estructura está más densa porque le, tengo, le subí la proporción de densidad de estructura Que estaba por acá eh, Prefiero asegurarme y no perder, que no se quiebre en esta, esta estructura Oh, me falta acá Aquí estamos. Y lo exportamos. 02. Sin soporte. Y vamos a imprimir. Uf. Yo sé que dije que en el Mesh Mixer había que colocarlo a la altura de capa que uno trabaje. Lo coloqué a 01 y aquí estoy imprimiendo a 02. No es lo que corresponde. Pero no hay mucha diferencia y además para acelerar los procesos de impresión para poder terminar este video lo antes posible ya, tenemos las piezas impresas y las tengo en versión mesh mixer y en versión cura Ahora que vamos a hacer, vamos a limpiarlas y para eso vamos a ocupar alicate para sacarlos del mesh porque no se sacan tan fácil como los de los del cura. Y quería comentarles que acá casi muere la impresión como pudieron ver en el timelapse pero al final se salvó y vamos a ello. Primero lo primero, me quiero disculpar porque todas las piezas que fueron laminadas fueron impresas tal cual, excepto los corin, los corin tuve que re laminarlos porque se demoraba mucho tiempo en imprimir, en mi máquina el tiempo que dice se demora un 30% más y ya lo tengo medido, tuve que acelerarlo para poder imprimirlo más rápido. ¿Qué hice para acelerar, acelerarlo? Bueno varias cosas entre ellas fue, reduje el relleno, reduje las capas exteriores y aceleré muchísimo la máquina para que se pudiera imprimir en 20 horas porque al final estaba saliendo en mucho mucho más tiempo y por cosas logísticas no puedo tener las máquinas prendidas todo, todo el día. Así que. Los corings están distintos en los tiempos que voy a decir a los tiempos que dice el Slicer. Todos los demás son exactamente como se dice. Ya, vamos por, por ello mismo. El coring con match que es este, se demoró 20, con 40, 20 horas 49 minutos. Y quedó relativamente bien el coring, aunque hay un detalle. No le pude sacar estos soportes. No le pude sacar esto, esto se me ensució porque estaba haciendo fuerza con un, ah, con un cortacartón. Y se me rompió acá atrás mientras lo limpiaba y sacando los soportes. Claro que el hecho de que se rompiera acá atrás, lo más probable es que haya sido por la baja cantidad de capas que tenía, puesto que tenía solo dos capas externas y lo normal es que tengan tres a cuatro, porque tiene tres exteriores y una interna que serían cuatro. Salvo por eso, detalle perfecto. Salvo por eso, ahora el Corin Match, digo, el Corin que se imprimió por el cura, se demoró 22 horas minutos aunque los tiempos no son comparables porque como ya les dije tuve que reducir los tiempos y no son los mismos ya entonces este salió bastante mejor aunque como vieron en el timelapse, los soportes fallaron los soportes se cayeron y literalmente yo daba por perdida esta impresión pero ya como llevaba 15 horas de impresión yo dije ya ¿a que sí el asunto es que al final se salvó al final como ustedes vieron en el time lapse se caen los soportes y después igual quedan bien se salvó y sirvió para el video. volvamos al asunto demoró 22 horas y los soportes de en cura demoraron eh, pesaron 29 gramos los soportes en Match demoraron eh, pesaron 39 gramos así que en este caso quien ocupa menos material ocupa los soportes del cura sin embargo por esa casualidad del destino se nos cayeron los soportes así que es punto menos pero se salvó <risa> Vamos con las siguientes piezas, vamos con las Snitch, en los timelapse ustedes vieron el material que salió, ambos pesaron un gramo, lo más probable es que haya habido diferencia pero la sensibilidad de mi pesa no era la apropiada, es eh, una pesa de cocina, así que... ¿Cuánto demoraron? Eh, la diferencia fueron en minutos, la con mesh mixer demoró 2 horas 6 y la con cura demoró 2 horas. Aquí se puede apreciar bien, por ejemplo, que cómo deja el cura, en este caso, los soportes marcados en la pieza. Puede que sea solo en este tipo de piezas porque en el corin aquí no quedó tan marcado. No quedó de la misma manera. Ahora con el Mech casi no quedó marquita, pero sin embargo acá en el corin sí quedaron muchas marcas. Pero por supuesto puede ser que la velocidad que anduviera imprimiéndose a, a 300 por hora no haya ayudado mucho para la calidad de impresión. Entonces, aquí, ¿cuál vemos los puntos? Según yo, por marcado en la pieza, el mesh, las que se imprimieron con mesh, tienen mejores puntos. Las que no se imprimieron con mesh, bueno, perdieron. Las calidades, el resto de las piezas son iguales. También intenté imprimirlo sin soporte. En ambas ocasiones falló. Lo intenté dos veces y la tercera, digo, lo intenté tres veces y ni siquiera la tercera se pudo. Así que estas piezas redondas es obligación de imprimirlas con soporte y en este caso ganó el mesh mixer. Vayamos a mi favorito, porque es polémico este, yo ya había impreso carinas antes y yo sabía que con mesh mixer salen bien, pero justo para la prueba yo podría haberlo impreso de nuevo y mostrar que el mesh mixer es genial, pero quería ser honesto, entonces se imprimió espectacular la pieza sinceramente los agujeros se ven, se ve todo hacia adentro muy bueno el único detalle es que al momento de sacar los soportes, los soportes se quedaron pegados y rompieron la capa. En este caso sí tenía tres niveles de capa y quedó muy pegado. Así que en ese caso pierde punto. Sin embargo, en el interior quedó muy bien. Y se puede tocar, miren, escuchen. Ya es broma. Ahora sí les voy a tocar de verdad el audio real. Como verán, mis dotes musicales no son muy buenos. Se lo dejamos a Jaime Artozano eso. Pero por mientras yo me dedico a imprimir. Ahora veamos con cura. Con Cura la pieza fue impresa y por fuera quedaron las mismas marcas que quedaron con la dorada. Sinceramente estas marcas se pueden mejorar, pero el puntaje por fuera yo se lo sigo dando a Mesh, porque yo sé, ya he impreso antes esto con Mesh Mixer, que sale bien en esta ocasión, no sé por qué se despegó mal. El punto negativo de los soportes con Cura en esta pieza interna es que adentro le hizo soporte y bueno, como verán, no pude sacarla. Y por supuesto, como tiene soporte interno y el hoyito, lógicamente esto no va a sonar. La función que se necesitaba que era que saliera audio, digo, saliera notas musicales, no, no funciona. Así que en este caso, por uso, gana el match, pero por calidad de la pieza de salida, hoy oh, sinceramente, perdí las dos. Estoy quedando mal. Porque no salió bien la impresión y pude haberla impreso de nuevo para quedar bien con ustedes, pero no. Son las piezas originales que tiré en el cura y las tiré acá. Y ahora, bueno, aquí los regalones de la casa: los Umbreon. En este caso, ambos salieron espectaculares, cositos malditos. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver: este se imprimió con el Mesh Mixer. Y miren los soportes, como quedaron, los toques de soporte quedaron espectaculares. Realmente no se ven levemente si uno sabe dónde, dónde llegaban los soportes uno los va a notar pero si no la pieza está espectacular ahora con esta la pieza también está bastante buena simplemente que se nota el rastro donde el cura dejó los soportes acá y se nota aquí de hecho hay una parte que no lo puede sacar y aquí se notan así que bueno muchachos yo simplemente le hago entrega de una herramienta más, ustedes verán cómo lo ocupan. Realmente tiene un potencial gigante. Créanme que yo les saco mucho provecho. Y hay que ocuparla con cautela. Porque en ocasiones sirve en imprimir con mesh mixer. Y en ocasiones no sirve imprimir con el mesh mixer. Y bueno, y como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahora ocupen este poder con las piezas que les sirven. Suscríbanse si el video les gustó. Denle like y cualquier cosa lo dejan en la cajita de comentarios. chao chau. chau. Queridísimos, recuerden y queridísimas, recuerden usar el código de descuento u-02 con ese código de descuento en la página web van a poder acceder a un 15% de descuento en la compra de filamentos está vigente 30 días siguientes a la publicación de este video muchachos un gusto estar una vez más con ustedes recuerden suscribirse a este canal aquí o acá, no me acuerdo dónde era, darle like aquí preguntar si tienen dudas, déjenos todas sus preguntas en la cajita de comentarios prometemos responderla y tenemos los lunes de Preguntas y respuestas en Instagram. En Instagram habilitamos una cajita de comentarios. y Ustedes pueden hacernos las preguntas que quieran. Y respondemos. en Nuestro lindo Instagram acá. También pueden seguirnos en TikTok. Donde estamos subiendo videos de con las dudas más frecuentes. Y cosas relacionadas a la impresión 3D. Y nuestra linda página web. Vayan a visitarla y compren los mejores filamentos disponibles en el mercado. A un mejor precio. Se me cuidan. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.